Hoy hemos radicado ante el Honorable Congreso de la República un proyecto de ley que pretende reformar el Código General Disciplinario y adecuar su normatividad a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 189 años de historia, la Procuraduría como órgano de control independiente y autónoma ha estado vinculada con la defensa de los intereses de la sociedad frente a los flagelos de la corrupción la impunidad y el desconocimiento de los derechos fundamentales. El proyecto reforzará esas funciones en beneficio de todos los colombianos. Igualmente con este proyecto vamos a promover el fortalecimiento de las garantías ciudadanas, entre ellas las de las personas vinculadas a los procesos disciplinarios. Atenderemos en esta oportunidad los designios contenidos en el bloque de constitucionalidad en las decisiones proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente la del 8 de julio de 2020, fortaleciendo las garantías de los sujetos disciplinables de los servidores públicos de elección popular. Agradezco al Gobierno Nacional el acompañamiento a esta iniciativa. Solicito al Honorable Congreso su apoyo para convertirla en Ley de la República. De esta manera, le seguiremos desde la Procuraduría cumpliendo al país.